Wrath Ion of Rin. Vamos a probar el mod para este juego que ha sacado el equipo de Team Beef. Dificultad fácil. Para ver qué tal está el, el juego. El juego, por cierto, todavía está en fase de acceso anticipado. Y este mod también está, pues, eh, digamos, en, en, en Early Access ¿eh? bueno, ni siquiera ha terminado, está terminado el juego Pero, como veis, ya es perfectamente jugable ¿Mm? Y este juego es un juego nuevo Si vais a ver estos eh, gráficos con estas texturas pixeladas Es pues porque es un homenaje a, a los juegos tipo Doom ¿eh? Ya veréis Vamos a saltar y... ¡Yepa! He pasado al otro lado De momento no tengo más que una mano Luego aparecerá otra Con esta cuchilla, con este arma Hay unos tiempos de carga, por eso estáis viendo esta pantalla en, bueno, en negro, simplemente con lo que tengo de, de salud. Y esa calavera que he cogido, una, no sé qué utilidad tendrán. Luego aparecen más, así que ya las iremos, iremos cogiendo. Empezamos la exploración. Mazmorras, exploración de mazmorras rotura de tablas para poder pasar un esqueleto oh un esqueleto no dos eh... veis no hay colisiones estas son balas para cuando consiga pistola que de momento no la tengo vamos a ver si la consigo enseguida subiendo por aquí a ver de aquí a ver, a ver, no puedo atravesar esto pero hay aquí una palanquita perfecto así toma otra calavera de este. Hey. Taba. Ahí hay algo, pistola, guay, pistolón, oh, y es que de mogollón, ah, que me quedo sin balas, balas, balas, balas. Ok. ¡Ey! Sí. ¡Enemigos grandes! ¡Se dispara! No. ¡Ah! He muerto. Volver. Retour. A ver. ¿Con qué botón se vuelve? Ay, no me deja más que volver a iniciar el nivel oh. Bueno No voy a jugar eh, Mucho más Ya estáis viendo en qué consiste Para poder jugarlo Voy a, voy a llegar aquí otra vez y ya está. Y me voy a, y me voy a despedir porque voy a hacer un vídeo un vídeo cortito. Simplemente deciros que el juego original se puede comprar en Steam o en la tienda de Epic, que es donde lo he comprado yo. Y para probar el, el mod, ahora mismo hay que hacerse eh, Patreon de Team Biff. En Real o Virtual tenéis la noticia con el enlace. Más adelante, cuando esté terminado, los mods de Team Biff seguirán siendo gratuitos como hasta ahora. Pero han abierto este Patreon para pues, apoyar los proyectos que ahora mismo están con este y con los dos juegos de Jedi Knight, el Outcast y el Academy. Así que si queréis apoyar a Team Beef que nos ha traído pues maravillas, como poder jugar a Half-Life 1, a Quake, a Doom 1, 2, eh, 3, en realidad virtual, en Quest, que yo estoy jugando con Quest 2, que no lo he dicho, es un juego de PC, pero lo estoy jugando con Quest 2, pues apoyarles en Patreon a Team Beef Y esto es todo, hasta otra.